¿Puedes esperar un momento? Papá, no puedo si estás ahí de pie mirando fijamente. Hay un grifo con ojos. Ah, pero ¿no es en español? Son dibujos rusos. claro. Sí, o sea, no me extraña que el niño esté corriendo cuando veo un baño que le habla. Eso, que toma drogas. <risa> ¿Me recuerda a la Villa y la Bestia, la verdad? No. Es parecido. No es tan raro. Qué dibujo más feo, por Dios. A ver, el vídeo va a empezar bien porque no sé qué coño es eso, ¿una patata con orejas? Uy, lo de los téboles ¿Son medusas? ¿Son medusas? Sí, parecen serpientes Pero el que tiene esa medusa no entiendo No, ¿sabes lo que parecen? Pañuelos de estos de sonas en los mocos con patas ¿Pero qué está anunciando? No lo he entendido ¿Qué anuncian? ¿Qué anuncian? ¿Sí? A mí lo que me encanta es el, el cacharro este con hojas. <risa> ¿Qué son, brujas? ¿Qué viven en una casa? la de Blancanieves, con los siete Es que esto me recuerda al vídeo este de los rusos bailando, al Dripalovski ese. Dripalowski. Pero el dibujo no está mal, eh. El dibujo no está mal. Está bien. Lo pasaje a la casa con patas... ¿Por qué a todo le pones patas? No, pero son... Yo no veo nada raro, en plan... Yo creo que llevamos lo mismo y nosotros no. Cosas parecidas. Que las películas estas de Disney de... de las princesas son muy parecidas. Es este... verdad, yo me acuerdo que la película de Dumbo es bastante rara. Sobre todo cuando Dumbo se emborracha. ¿Qué? No sé qué decir. No sé qué es eso. Aparte de que no llevo gafas y no veo muy bien. ¿Es una bruja? Como la de la sirenita. Tengo miedo. Voy a soñar con él esta noche. ¡Oh! Me recuerda a la de la película de los Beatles, que eran los animales así un poco raros. Police, of us has all we need. ¿Una sirena? Es una sirena. Es un sireno. Es un chico, ¿no? Bueno, es un isex. Es un señor sireno. ¿Y qué canta? Poner... Quiere volar. Bo... ¿Quiere no le basta con nadar en ese pantano triste. Y una silla. Acoso. Se ha el el señor ese. Qué baile más sexy. Yo todas las mañanas. Yo cuando me miro al espejo. Está triste. Tengo que decir que los rusos tienen mucha imaginación dibujando. ¿eh? Y, y diseñando canciones sobre sirenas que quieren bailar. Sí, sí perdón. Bueno, pues yo creo que los dibujos son muy interesantes, sobre todo para los niños, que pueden aprender didácticamente de todo. Que no son tan raros, que a mí me parecen bastante normales. Lo que pasa es que están en ruso y hacen gracia, pues no entiendo nada, pero están bien, están bien. Adiós, muchas gracias por ver este vídeo. Adiós. Darle muchos likes. <risa>